A escudo corporal, dos! mío 45 segundos y está lejos, pero bueno, no hay problema. Necesito un cargador ligero ampliado. Atención, el campeón ha sido eliminado. El campeón acaba de caer. Aquí hay una mejora de ataque. Impacto doble. Me gusta sentir el frío en el pelo y los insectos en los dientes. Y dar largos pasillos saltando. A ampliados. Nivel 3: Ataque ¡Aquí un de carga! Rápido. Vayamos por aquí. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Aquí hay un Yo digo que vayamos suministros por suministros abierto. Podríamos mirar aquí. Aquí hay una mejora de arma Y todo doble Abadí un bot de carga Yo subo Y tú bajas ¡En ¡Marcha! Exploremos por aquí Dauche ahí en las naves. Atentos, colegas. Este no es de los nuestros. Entendido. Aquí hay un escudo corporal. Mío. Nivel 2. Muchas gracias. Debo ir más rápido. Atención. Tenemos una nueva. falta. Vayamos aquí, colegas. Nueva falta. Aquí estoy esperando. Voy a atacar. Aquí hay un R99. Aquí hay un escudo corporal. ¡Nivelos! ¡Más rápido! ¡Más, más! ¡Enemigo avistado! ¡Veo enemigos aquí! Granada de fragmentación lanzada. Investiguemos por aquí. Eh, mira, tenemos enemigos aquí mismo. Vayamos aquí. Más rápido, más, más. Aquí, justo aquí. Entendido. Ronda 2. Empieza la vuelta atrás de la. Ciudad. Tendréis que ir a mi ritmo si es que queréis llegar al siguiente anillo. Es solo un rasguño. Un momento. Drone médico por si lo necesitáis. Esto necesita más emoción. Voy a atacar. Es momento de curar. Drone médico por si lo necesitáis. Me gusta sentir el viento en el pelo y los insectos en los pies Vamos a dar largos paseos, saltando. ¿Eh? Recibido. Tenemos compañía y no han venido a vender gallinas. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Puede que haya algo bueno por aquí. Por aquí llegamos. Cierre. Voy aquí. Yo también. Seguid así. Solo quedan dos pelotones más. El anillo no está lejos. El anillo no está lejos. Medio minuto. Estoy vigilando este sector. Aquí hay munición pesada. Muchas gracias. Aquí hay una abuita. Ya estamos en el anillo. Creo que daré unas vueltas corriendo para divertirme. Echando un ojo por aquí. Bueno, dos ojos de y gafas. Se ha un pack de supervivencia. Un de supervivencia. Me encantan estas cosas. ojos y gafas sobre esa área divertidos colegas déjalo no estoy vigilando ese vector. Cancela eso, lo tenéis. Hay un si empieza la cuenta atrás del anillo, vayamos Va, más rápido. Me gusta sentir el viento en el pelo y los insectos en los dientes y dar largos paseos. Estoy vigilando a ese vector. Solicitando un pack de line Necesito line. munición ligera. ¡Más, más! Aquí hay munición ligera. ¡Lo quiero! Podríamos mirar aquí. ¿Qué crees que casco. pueda haber aquí? Nivel 2. ¿Pero qué estoy esperando? Voy a atacar. Marcha. Entendido. Vaya, atención, alguien ha entrado en nuestra zona segura. Pega a un enemigo ahí fuera. Puede que haya algo bueno por aquí. Allí. Estoy vigilando este lugar. Aquí hay un pack de supervivencia. Uno más al bote. Buena eliminación, colega. Aquí hay una